Eh, vamos a pasar a otro tema. Imágenes como estas, tristemente, se están volviendo comunes en Colombia, donde la violencia contagia también a nuestras mujeres. Por ejemplo, miren esta que nos sacamos del noticiero. O por ejemplo, miren esta otra, las niñas chiquitas. Muy bien, pues al regreso de comerciales, en nuestra siguiente historia mujeres que se dan en la gente entonces eso no lo deberíamos sacar por televisión pero toca levantar el rey vamos a comerciales desde la inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro Ella es Erika Riveros, tiene 21 años y estudia contaduría Es una joven atractiva con una cara bonita y un cuerpo envidiable. Delicada, juiciosa, muy de su casa y muy femenina Por ahora no tiene no Por la mañana estudio hasta la una de la tarde Después de eso trabajo de dos a seis Trabajando en una empresa de auditoría contable y por la noche vengo a mi academia. Ella es Heidi Reyes. Tiene 31 años. Es ingeniera electrónica. Muy trabajadora y felizmente casada. Una mujer extrovertida que desarma al que sea con esa hermosa sonrisa que la caracteriza. Entonces yo me levanto a las 4 y media de la mañana. Eh, pues me, me arreglo, me listo, saco mi perro. Eh, después llego, lo entro, le doy comida y me voy a trabajar. Eh, después de eso, eh, hay algunas veces que me ha tocado cursos en la, en la noche, entonces estudio y salgo más o menos tipo 10 de la noche, llego a mi casa a las 10 y media y, y los fines de semana pues entreno. Erika y Heidi podrían parecer dos chicas comunes y corrientes y en muchas cosas lo son, pero estas delicadas flores también tienen en común una afición que para muchos es tabú. Erika y Heidi son peleadoras, son gladiadoras y están a pocas horas de literalmente molerse a físicos golpes. Que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y aunque después de cientos de años de opresión la mujer occidental gana cada vez más posiciones en las prácticas y la cultura, que durante mucho tiempo fue exclusividad de los hombres, sigue siendo tabú ver a dos mujeres en una conducta para muchos muy varonil, como la de enfrentarse a golpes en un ritmo. Sin embargo, en Inglaterra existen registros de peleas entre mujeres desde principios del siglo XVIII, deportivamente hablando, pues porque en las plazas de mercado se han jalado las mechas desde hace cientos de años. En Estados Unidos, oficialmente, la primera pelea entre mujeres se dio en 1876. En 1954 se transmitió por primera vez una pelea femenina en televisión. Actualmente el boxeo es practicado profesionalmente por cientos de mujeres en el mundo y en Colombia hemos conocido a algunas de estas amazonas que incluso me han dado en la jeta. es el boxeo profesional y otra, las artes marciales mixtas. Esta nueva modalidad deportiva, clasificada como uno de los deportes más peligrosos del mundo, donde prácticamente todo vale. Marcela mixtas funciona en demostrar que cada estilo funciona. Eso es tratar de marceles mixtas, de ver los exponentes de cada estilo para ver cuál es el mejor. Este deporte reúne miles de aficionados en países como Japón o Canadá. Mueve bolsas millonarias. Hace un año larguito tuvimos la oportunidad de estar en Montreal, en la final de los pesos medianos. Y el espectáculo le quita a uno el aliento. A primera vista parece una práctica muy salvaje. Y cuando hablamos con este viejo zorro del boxeo y de este deporte, la verdad nos dieron ganas como de salir corriendo. ¿Cuál es la herida más que ha tenido que una, una pelea con Vito Cowport que salió con Marvel y le dio una rodea, rodilla aquí en la cabeza y lo cortó así como que pegaron con una con un martillo. Ahora, aunque es difícil imaginárselo, la pregunta es cómo encajan aquí estas dos bellas damas. Pues ahí donde las ven, las dos practican este deporte que es muy nuevo en Colombia y que no solo es practicado por algunos gladiadores de nuestro país, sino donde estas dos chicas son pioneras. Llevo practicando 15 años. Eh, he hecho un receso de 3 años. Vamos a ver cómo nos va. Llevo 5 años practicando artes marciales. Eh, eh, inicié entrenando ninjutsu, que es un arte japonés, un arte marcial tradicional japonés y hace tres años estoy practicando la parte competitiva, que es el boxing, el jiu-jitsu y pues todo el conjunto de artes marciales que, que se convierten en artes marciales mixtas. Desde hace unos meses algunos empresarios y luchadores colombianos andan en el esfuerzo de desarrollar este deporte y este espectáculo en Colombia. Fue ahí cuando, de casualidad, en una velada que tenía cinco peleas masculinas, nos encontramos con este desafío, entre estas dos mujeres, que además son amigas. En eh, todos los aspectos donde, de un de, deportista que que estar preparada, eh, Uno de ellos es tener la convicción de que si estás allí, puedes recibir protección como tú lo Entonces, eso ya, ya, ya, ya, ya es un segundo plan. inicio, y aunque no con tanta fluidez como en las peleas más profesionales, los primeros colombianos de este deporte se daban textualmente en la crisis. Con alma, vida y sombrero. Morados, sangre, labios partidos y dos chicas que hoy no se preocupaban por el maniquí. Uno, cuando entra esto, uno sabe que uno puede impresionarse, que uno se puede hacer marcas, que puede llegar con boletones, con rayones. Entonces, parte de la práctica, ¿no? uno tiene que entender que esto es un proceso Sí, que hay que hacerlo pues lentamente. Y en este momento, cuando los jeans apretados y los zapatos altos se cambian por estas pantalonetas y estas pintas tan poco sexys, quisimos preguntarles por su feminidad. Digamos que una mujer practique no quiere decir que uno deje de ser femenino, sí, simplemente es como sacar el guerrero que tiene adentro y sacar otra cara de este uno pues, de otra persona. Y obviamente pues llevando no una vida pues como mujer, femenina, normal, sí, o sea eso no, no, no influye pues que no es vuelva así como un hombre no para nada. Para nada. Considero que las mujeres ah, a comparación de lo que dicen todos, de que la mujer es el sexo fuerte pues porque tenemos los hijos, simplemente por ese hecho. Eh, eh, es importante ver que cuando nosotros nos subimos a un ring, nosotros nos olvidamos de que nos van a pegar. Bueno, ver a dos mujeres darse en la jeta, o mejor, liarse a golpes, puede ser tabú para muchas personas. Y aunque lo puede uno ver en los realities, en las telenovelas, en la farándula y hasta en la política, pues en un ring, con las reglas claras y el valor y la nobleza que demuestran estas dos amigas, es hasta inspirador, porque ellas son deportistas, guerreras, honestas, tanto que aunque amigas, esta pelea iba a ser peleante. La juventud derrotó a la experiencia y al menos por hoy Erika se llevó la corona. Y nosotros revelamos un tema que para muchos es tabú. Ah, eso sí, como me encantaría ver otro tipo de peleas, digo, en las que estén involucradas mujeres. Así con reglas. Por ejemplo, que la combativa y noble Noemí Sanín, en vez de echarse agua sucia con el candidato de agroingreso seguro, más bien le pusiera una falda y se permitieran un par de rounds, pero con referee y sin trampas y sancarios. Podría ser bonito para el partido conservador. que el candidato de Agroingreso Seguro ha tenido su par de peleas con sus competidoras del sexo opuesto, pues también podría darse unos golpecitos en Franca Lid con doña María Cecilia López, que dicen, se mamó de la política porque ese es el único deporte donde de verdad todo vale. Más que en las artes marciales mixtas, es más, lo que mejor resultado da son los golpes bajos. Yo creo que la senadora Cecilia López sufre de una fijación o una obsesión expertiza. Bueno, por el momento solo sabemos que estas jóvenes y bellas gladiadoras, por lo visto, solo tendrán un futuro en este deporte, porque desafortunadamente para triunfar en la política toca que a uno le guste el juego. Así deberían ser todos los enfrentamientos del ser humano, a manera deportiva, cumpliendo las de leyes, en francalismo, siguiendo las reglas del juego. Colombia a veces tristemente parece una tragicomedia, eh, pero Colombia no solo es un país de falsos positivos, Colombia no es solo un país de escándalos de agrimiento seguro, Colombia también es un país que puede vivir de fiesta, y en este momento hay mucha fiesta, hay juegos sudamericanos en Medellín, va a comenzar el festival de deportes de aventura en Suárez con Dinamarca, el pueblito que yo tanto quiero, y en este momento deberíamos todos ponernos en ambiente de teatro, de circo, de alegría, porque comienza el Festival Iberoamericano de Teatro, que va a estar por una semana, y algo más, en Bogotá. Y si usted se lo pierde, pues es una... Y estas son las cosas que deberían crecer en Colombia, más allá de los escándalos, de la reingresa, seguro. ¡Que viva el Festival! Hmm.